Mi fundillo, presento. La alquimia es una chingadera mágica muy poderosa. Debo explicártelo con manzanas porque si no te me haces bolas y explotas a la verga. Sí, ciertamente se ve muy complicado, te cojo, bichis. enseñaré más de suerte, mamalón. Pon atención, niña puñetas. Mira atentamente este punto de la nada y cómo genero vida porque soy Jesucristo. ¡Hola, verga! ¿Lo entiendes ahora, puta? No, la verdad es que no entendí ni madres. Mm, que la chingada.